Empecé a estudiar español desde como primer grado en los Estados Unidos, entonces qu quería ir a o venir a España para mejorar mi español y escogí Madrid porque me encanta que es un gran ciudad con tanta historia y una cultura que es muy linda. Como los estudiantes de intercambio su suelen sentirse un poco perdidos el primer día, no saben dónde tienen que ir. y yo también he estado de intercambio, me pareció una experiencia bonita y también quería ayudar en todo lo que podía. Ahora yo hablo solo un poco de español, pero yo soy aquí para aprender más. Y me gusta la ciudad, las gentes. Vi que estaba Carlos III, me puse a investigar y la verdad es una gran, una gran escuela. Este, comparada con las demás que están aquí, está el grande. La verdad que ya, ya me di una paseada sobre en la universidad y me gustó bastante y creo que fue una buena elección. Esta uh, universidad me uh, very great experience both in studying and in you know meeting my friends and experiencing the culture here. Pues organizamos todo tipo de actividades eh pues como intercambio de idiomas, viajes, eh y todo tipo de actividades para que ellos se integren, también se conozcan entre ellos, sobre todo al principio que, que vienen un poco solitos. ¿no? Bueno, para la universidad es muy importante integrar durante un año académico entero estudiantes internacionales, no es solamente un tema de, de recibir aquí a estudiantes para que se formen, sino desde el punto de vista de comunidad, yo creo que es fundamental que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de, de convivir durante un año entero con, con estudiantes de otros, de otros países.